Residentes en el municipio Eugenio María de Hostos externan su preocupación por el estado de deterioro que presenta el cuartel de la localidad, así como por la contaminación que produce una cañada en las cercanías. Bueno, tú sabes que ese cuartel quedó de reyes, ayudando a construirlo, pero no pudo. Esperemos a ver si la que está ahora la fiscal nos ayuda un poco aquí con esto. José Aníbal Almonte critica que los oficiales de la uniformada no cuentan siquiera con un baño, citando esto como solo una de las problemáticas. Dos en cámara Dionisio Severino para NTN, Joan Cordero.